Es un tema que te voy a tocar con el trastorno y por lo mismo te lo voy a tirar al tiro porque me venís chato, wey. vamos a tirar el método de Kubrick, weón. El método de Kubrick, ¿a qué te refieres? Es muy grande eso, ¿a qué te referís? ¿Sí? ¿No? no, no se callampeaba la loca el restandor, bueno todos los vuelos gritando no, ¿Todo pero bueno, no puedo dirigir ahora a Guri a Guri dice una palabra y ya tendría un sindicato de chicas ahí con las carteles, bueno, no, Coric, no, mira, déjame no, no, decirte no, no, es no una buena, existe una, como, yo entiendo cachai la calidad, pero por ejemplo, y el, lo quería decir delante, ya que saliste, no sabía cómo meter este tema, pero justo tiraste me, me esa, bueno, no. ya mira, <ríe> lo otro, yo me he dado cuenta, ¿cachai? que yo por ejemplo en el eh, 2001, la Odisea me la habían recomendado a Galeta A veces, pero a mí no me dan mucho gusto a las películas contemplativas, a menos que me las tiquen Oye, ¿sabes que yeah. se trata de esto? Este, ¿Un cine de esta forma? Ya, ya, ya, ya tú traí de esa forma y tú, tú no tenías ansiedad, la voy a, ir, la voy a ir bien Pero por ejemplo, en las películas, no me gustan mucho películas antiguas Porque de repente a lo mejor eh, envejecen mal como dicen Todo va Todo lleno sí no, pero por ejemplo bien encerrado, la música era pero justo en la escena una tecla weón a zorra el hecho en la, en la, en la época ahora la poco que vi en esta escena cachai el mono weón cuando cacha que le puede pegar al, agarra el hueso y cacha que con esa weón un arma y le saca la chucha al otro mono weón también weón cachai ya, me, me, me, me, el si sí, sí, esa, esa es la magia que tiene ese weón, weón. ¿Sí? entonces ¿Cachai? Sí, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos también a actores de método, para mí la loca, ¿cachai? Que la actriz esa no es buena actriz, igual que Christian Bale que cuando se mete en la y tampoco es buena actriz, pero Champén. no, pero ¿quién es la actriz? No, pero la loca es una mujer fantástica, no es buena actriz. Ah, bueno, ya, para eso, ya, ya, ya, ya. Champén se a la loca. Sí, no es buena actriz. Y Christian Bell se mete en los personajes y tampoco me parece, Pero Champén, ah pasó con Champén, Champén es bueno sí pues es tremendo el actor Champén sí, sí, sí, lo sí. sí. ¿no? un homosexual ¿caché? de un alcalde primero o, o concejado homosexual que es el lago el loco que ser de gay y hizo la película el Sí. la pata sí. es ganó esa película sí. es mala Milk, la película, película es muy mala toda la pata que ganó fue con el actor claro o sea, la era muy... y mí, era ¿sí? la sí. Sí. el loco es tanto que, por ejemplo, en la parte de la promoción, el loco hizo un puro gesto, bueno, y tú ya te a decir, este, weón, ya, me imagino que es un gay, weón, que se claro. está mirando. Bueno, eso es la gata. Sí, sí, te cacho. Me... ¿no? Sí, sí. como, me... ah. no, pues, para mí la weá es eso, todo igual, weón, bueno, si va a hacer a todas las personas la equipo, weón. <ríe> ¿Porque yo te voy a criticar? <ríe> no, pero, es que le estáis le pidiendo a todos los actores que sean eh, súper increíblemente buenos actores. Y no, pues hay, hay es como, es como jugar a la pelota, como jugar a la pelota. Tú, hay, hay locos que son delanteros y meten todos los goles y son bacanes. Y hay otros locos que sirven para ponerlos atrás y que tiren la pelota para afuera nomás porque son defensa. Y, y, y... Ah, ah ya. Uh, Entonces, y hay, hay, la acto, la hay actores que tú les decís, bueno, sé un italiano del siglo XXIII en el, la ciencia ficción en el futuro, y, y, o sé sea, un y el buen te la va a hacer igual. Y hay otros actores que tú le decís, sea un buen llorón dramático y lo va a hacer súper bien. Y después le decís, sea súper divertido y el buen no va a saber. ¿Cachai? Y hay otras, más, hay otros locos que solo hacen un personaje. Y con ese personaje están súper bien para toda la vida ¿cachai? Como machete como... como el tremendo Machete, ¿cachai? El Dani Trejo, que ah. solo hace de Dani Trejo. Y uno, cada vez que aparece el loco, uno te agradece que haga ese personaje. ¿Por Porque... Porque... porque, ah. porque... Gracias, ya que el del bigotón, del mexicano el bigotón... ¿Lo ubicaron no? Ya, sí, sí, ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sí ya, ya, ya Ese loco, Dani Trejo, es solo ese personaje. O sea, lleva 20 años siendo esta hora Independiente de que no se llame Machete, que haga otro weón bueno acá, un, un, un, un trafica acá en esta película acá, en esta otra película hizo un deportado no sé qué, sé. Eh, pero es siempre, siempre Machete, siempre. Entonces, un, ¿el actor puede irse por eso...? Por esos caminos, ¿cachai? Uno de repente uno le exige que... No, que tiene que hacer todo. No es necesario que No es necesario que O sea, haciendo un papel sí, sí, bien, agarrando sí. una serie de papeles bien, se puede venir y puede ser un gran actor. Siempre, Pero igual se va a agarrar todos los premios. Así como Hildeyer o Hildeyer o el guasón de Phoenix igual es lo que lo ponen. Sí, no, es... Este no, no, el dinero es lo que lo ponen yo. Pero igual es lo bueno lo bueno. No, de, el Joker de la película de ahora de Batman también es bueno Ese actor yo lo vi, ese actor era el weón de El Cordero Sagrado Buena película también para los cabros que están ahí viendo la esto Para que la vean, mueren todos dale. Dale, dale. Todo ¿Tenía bueno. otro tema o no? ¿Tenía otro tema? Eh, por la hora, ¿cuánto nos queda? Aquí no empieza, no, mira, para pa completar la hora nos quedan 12 minutos No sé cómo, si se apaga automáticamente Ya sé, avancemos, soltémonos Bueno, podríamos hablar un poco del método o, Y para ello después pasar a que recomendé alguna película con tu visión ¿puedo? Y después cerramos con ¿para ¿Dónde va la industria? Como lo que pensamos yo y yo vengo del otro nada. lado, porque yo no veo me... un mundo de audio. Todos son 12 minutos. Vale, vale. Todo eso, y más, y más, y mucho más. Y Hay más. muchas sorpresas. No se imaginan, que te un tercer invitado a sorpresa en los últimos cinco minutos. Hay una sorpresa, es está al final. Hay una chela Machela no podría pasar un carrote en. Dale, dale, dale. Ya, pero, ya, pero... ¿Cuál es el siguiente tópico? Ya, para otra hacemos un... Podríamos hacer un carrete...